Presencia, siento que me eleva al el cielo desde el fondo de mi alma. Cuando tú le adoras Algo sucede cuando tú le adoras algo, algo sucede Algo sucede Algo sucede que no se pare tu alabanza sabe que a través de la alabanza conquistamos cosas conquistamos cosas te alabamos Señor en esta hora te adoramos Señor su adoración vamos a adorar al Señor con nuestras ofrendas pero antes de eso quisiéramos presentar a algunas personas que nos visitan en esta hora hay dos bellas damas ahí que nos acompañan quisiéramos que se pusieran de pie y nos dieran su nombre Cecilia García bienvenida a Casa de Pan Cecilia y la otra hermana que la acompaña, Ángela Lugo, son familia, son García pero no son familia. Qué bueno, qué bueno tenerlas en casa de pan, donde Jesús lo es todo. Una bendición para nosotros que usted esté aquí y esperamos que esta sea la primera de muchas veces que nos puedan visitar. Qué bueno es el Señor. Y vamos a... Vamos a, a tomar los diemos y las ofrendas, adoramos al Señor en esta parte. Y dice la Biblia en 2 Corintios capítulo 9, versículo 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Fíjese cómo dice el versículo. Cada uno dé como propuso en su corazón. En su corazón O sea, no hay ofrenda buena Ni ofrenda mala Lo que hay es una ofrenda Alegre que salga del corazón Cuando usted la da Con tristeza no sirve Puede dar un millón de dólares Con tristeza no pasa De, de, primer, de primera base Si la da por necesidad O buscando algo de Dios Tampoco sirve Eso Es mentira la Biblia dice que usted como propuso en su corazón. Cuando usted le va a dar a Dios, no hay que darle manigueta. No hay que manipularlo. Ya eso sale. Desde que usted se monte en su carro y viene para la casa del Señor, ya usted trae lo que usted le quiere dar al Señor. ¿Sonríe que Cristo le ama? Sí, así es. Así que. Póngase de pie, vamos a orar Antes de tomar las ofrendas Señor te damos gracias En esta hora por la bendición De poder ofrecerte a ti Nuestras ofrendas honrarte con nuestros bienes Lo damos con alegría Señor. ¿sí? Con alegría porque sabemos que tú Amas al dador Alegre Y cantamos al Señor este corrito Con alegría Has cambiado mi lamento En baile Señor, estamos listos para la palabra del Señor. Bueno, están listos para la palabra del Señor. Bueno, vamos a la palabra del Señor. Dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 3, Apocalipsis capítulo 3, versículo del 7 en adelante. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el Santo. El verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son. Dios mío, ayúdanos. Porque hay muchos hoy que quieren ser judíos y no lo son. Pero eso no son los que hablan aquí, esos son otros. Pastor, no se enoje conmigo, pero eso es lo que dice el no Lo digo yo Dice Dice aquí yo entrego De la sinagoga de Satanás A los que dicen ser judíos Y no lo son Sino que mienten Es aquí Yo haré que vengan Y se postren A tus pies Y reconozcan Que yo Te he amado Por cuanto has guardado La palabra de mi paciencia Yo también te guardaré de la hora de la prueba. Que ha de venir sobre el mundo entero. Para probar a los que moran en la tierra. he aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes. Para que ninguno tome tu corona. Que el Señor añada bendición a su palabra. Declaramos que esta semilla Incorruptible que es la palabra del Señor Cae entre terreno fértil Y produce al ciento por uno En el nombre De nuestro Señor Jesús Bueno mire Los otros días hablaba con la hermana Xiomara Y me comentaba una preocupación Que también sienten Todos los hombres y mujeres de Dios Que llevamos tiempo En el Evangelio Y estamos aguardando la esperanza bendita que es que el señor venga no porque queramos escapar de aquí sino porque al ver cómo están las cosas y las señales que hay en el mundo podemos decir que nuestro señor está más cerca de cuando creemos alguien puede decir amén a eso y es que nuestro corazón no puede estar apegado a esta tierra y no querer que el Señor venga. Manacandi, sonría que Cristo le ama. Despierte, que despierta. <risa> está meditando. Bueno, pues está, bien, está bien. Ahora bien, fíjense. Para establecer un fundamento, usted sabe que a mí me gusta que usted no se vaya perdido en el espacio, sino que tenga un fundamento escritural. El libro de Apocalipsis. Es uno de los libros más importantes de las Sagradas Escrituras porque es un libro de esperanza para todos los que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo. Porque yo no sé qué lo pueda mover a usted en el Evangelio, pero a mí, al Pastor David, lo mueve del Evangelio. El que algún día yo veré cara a cara a mi Salvador, a mi Señor. No hay cosa que yo anhele más en este mundo que cuando llegue ese día. Por eso es que a los hermanos les gusta tanto esa canción. Puedo imaginarme. Porque es que todo aquel, dice la Biblia en el libro de Romanos, que los que tenemos las primicias del Espíritu, aguardamos ese momento de cuando estemos frente a frente a nuestro Señor porque dice la Biblia que lo veremos cara a cara tal como es Él si, si eso no te mueve a guardar, a retener lo que tú tienes, tú tienes un problema serio tienes un problema serio eso no quiere decir que mientras el hacha va y viene y Dios te da vida en este planeta. Tú tienes que trabajar como si se tardara un montón. Pero debe haber en nosotros. Esa. Ese motor que nos mueva. Y obviamente. Pues entrando en materia de interpretación del libro. Vamos a encontrar diferentes puntos de vista. Y escuelas de pensamiento. Que plantean varias cosas. Acerca de la venida del Señor. Quiero decirle que todas. Señalan que Cristo viene. El problema es cómo viene. Eso es lo diferente en las escuelas de pensamiento. Por lo menos este pastor cree. Y enseña que hay un arrebatamiento de la iglesia. Hay pastores amigos, creyentes, siervos de Dios. Que eh, postulan que la iglesia pasará. O que el arrebatamiento es al final de todas las cosas. Que no es antes. Hay otros que postulan que el arrebatamiento es a mitad del camino. A la mitad de la semana. Pero por lo menos en mi, lo que yo he aprendido y lo que yo creo y enseño. Es que el Señor tiene que venir antes. O sea el arrebatamiento tiene que venir antes. Una de las cosas que va en contra de esta escuela es que básicamente la, la como dice la escuela que postula que hay un arrebatamiento pues recibe crítica porque entonces pone dos venidas una secreta y una pública pero es un solo evento de la venida del señor o sea, esa venida visible que habla la Escritura es una sola. El arrebatamiento es la antesala a esa venida. ¿Y por qué creemos esto, hermano? Mire, creemos esto porque la Biblia que nosotros tenemos, sea que la tengamos en esta tableta o la tengamos en papel, es un libro que no comienza con el Nuevo Testamento, comienza con el Antiguo Testamento, que es la Biblia Hebrea. Y esta Biblia Hebrea, el Dios de los judíos, el Dios de Adán, el Dios de Noé, el Dios de Abraham, el Dios de David, el Dios de Elías, el Dios de estos hombres. Es el mismo Dios de la iglesia de Jesucristo. Y ese Dios estableció pactos y promesas a ese pueblo. Y hay cosas que no se han cumplido que tienen que cumplirse. Y de ahí es donde nace mi certeza. De que Dios tiene que tratar con esa gente. Como ha tratado con la iglesia. Para que se cumpla lo que dice Pablo en el Nuevo Testamento. Que de dos pueblos él hace uno. ¿Cuáles dos pueblos? Pues de donde nace Jesús que es el pueblo judío. Y la iglesia que es pos Jesús. Entonces. Ahí la escuela que postula Que ya eso ocurrió Y que no existe Israel Como nación y territorio Sino que el Israel que habla del Antiguo Testamento Es la iglesia Ahora bien Yo pregunto Si eso es así Me gusta Fabio Porque a Fabio le gustan estos temas así conflictivos así Pero yo pregunto Si ya hay un solo Israel y es la iglesia. Yo pregunto. Si ese Israel del antiguo testamento. Está cumpliendo. Una misión evangelística. De predicar a Cristo. Porque si usted analiza el judaísmo. Es anticristo. No cree en Cristo. El único que tiene una función. Profética cristiana en la iglesia, y la Biblia señala desde el Antiguo Testamento, desde el libro de Zacarías, que el Mesías le llegará a ellos y le preguntarán al Mesías, ¿dónde te hicieron esas heridas? Y él le dirá, En la casa de mis hermanos me hicieron estas heridas. Y todo el Antiguo Testamento señala que Jesús, el Mesías de Israel e israel anunciarán el reino de dios y el reino de los cielos y eso no está ocurriendo y ahí es donde donde nosotros establecemos que eso ocurre precisamente en la gran tribulación porque ahí es donde dios trata directamente con este pueblo desde el capítulo 7 en adelante donde un ángel del cielo sale con un sello y sella 12 mil hombres de cada tribu de Israel. Ahí comienza el trato de Dios con ese pueblo. Ahí se levantan los dos testigos. Ahí, esos 144 mil comienzan una faena de ser profético respecto al Mesías. Y es al final de los tiempos donde el Señor aparece en las nubes con la iglesia que no, no tiene vela en ese entierro porque ya nosotros creímos y al nosotros creer el Señor nos está guardando de esa gran prueba que viene sobre los moradores de este mundo fíjense que esto es bien importante porque si leemos el texto nos damos cuenta que ahí nos dice la gran prueba que viene sobre los moradores de la iglesia. Habla sobre los moradores de la tierra. No está hablando de iglesia. La iglesia en el capítulo 4 ya fue levantada. Dígame, wow, o dígame algo porque lo veo muy callado. Pero yo quiero dirigirme hoy. estos 10 minutos que me quedan. Yo quiero resaltar esta iglesia. Porque esta es la iglesia. Que el Señor va a guardar. Y yo quiero que cuando termine aquí. Usted se levante y diga. Yo soy esa iglesia. Yo, dígalo ahora. Practíquelo. Yo soy esa iglesia. Aleluya. Pues cuando se escribe Apocalipsis. Hay un mensaje a siete iglesias. De esas siete iglesias. La iglesia básicamente perfecta Es la iglesia Filadelfia Esta es la iglesia que no se le encuentra Ningún defecto Porque si usted analiza todas Las demás iglesias Usted va a ver que el Señor comienza hablando De las cosas buenas Pero cuando mete el pero el Señor Tengo contra ti esto, esto y esto Y en todas encontró algo En la única que no encontró nada Fue la iglesia de Filadelfia, y a mí me llama la atención porque cuando empieza a hablarle a la iglesia de Filadelfia, el Señor se le presenta como el Santo, el verdadero, el que tiene una llave, la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. ¿Sabe lo que significa eso? Por eso que yo quiero que usted practique: es es yo soy esa iglesia. ¿Sabe por qué? Porque a esta iglesia El Señor le abre puertas Que nadie puede cerrar Dígame a eso por favor Que no le Diga Dígame a eso Y hay puertas que el Señor le cierra Por su bien Que nadie puede abrir Y ya eso es importante ¿Sabe por qué? Porque el Señor va dirigiendo mis pasos Y sabe por donde yo no debo pasar Y sabe por donde yo debo pasar porque el uni, la única llave para abrir la tiene Él. La única llave para cerrar La tiene Él Si eso no te saca un amén, un gloria a Dios Hay un problema en tu vida Pero yo quiero que el Señor vaya delante de mí Cerrándome toda puerta Que yo no necesite pasar Que en vez de bendición Sean de perdición para mi vida Pero que me abra las puertas que serán de bendición Ah, te voy a decir algo desde ahora Hay puertas que se ven anchas Y esas son puertas de maldición Hay puertas que se ven angostas Pero por ahí es donde tú tienes que pasar Porque esas son las que traen bendición Ahora bien Mira Es interesante Que El Señor va hablando De algo macro Y después Reduce a lo micro Y lo micro comienza en el versículo 8 Donde dice y yo conozco tus obras. En otras palabras, yo sé quién tú eres. Yo sé quién tú eres. Lo que tú eres. Lo que tú eres. Me hace a mí. Abrirte puertas. Las puertas no se abren. Por lo que tú haces. Las puertas se abren por lo que tú eres. Eso está muy profundo hasta para mí, déjame dejarlo ahí, vamos a seguir adelante. Yo conozco tus obras, he aquí puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Mire si, si en algo tiene que haber definición en los tiempos de hoy. Es en una iglesia que crea en la palabra. Porque hoy en día se está replanteando nuevamente la palabra, acomodando la escritura para ver qué nos conviene y qué no nos conviene, para acomodar todo pensamiento secular y mundano, para tratar de mezclarnos y llamarle a lo bueno malo y a lo malo bueno. Pues no, ahora se va a definir quién es Hemos creído en su palabra como está escrita. Mire, hermano, mire, mire, hermano. Que esto me tiene que caer a mí primero. Lo que está malo, está malo. Si la palabra dice que está malo, está malo. Está malo. Eso no quiere decir que yo tenga comunión con el pecador. Lo que quiere decir es que yo no ame el pecado. Que ame al pecador. Pero que no deje de llamarle la atención y llamarlo a capítulo. Has guardado mi palabra Y no has negado mi nombre Mire gracias a Dios que en nuestros países Todo el mundo cree en Dios y todo el mundo es cristiano Todo el mundo cree en Dios y todo el mundo es cristiano Pero a la hora de la hora Si tú eres cristiano que se te note No es decir yo soy y amén y gloria a Dios y aleluya Y Dios te bendiga Ese es el lenguaje Pero esto no se trata de lenguaje Se trata de guardar De guardar el precepto de la palabra Y no negar Cada vez que tú haces una cosa Que denigra En quien tú has creído Tú estás negando el nombre del Señor Estás negando el nombre del Señor cada vez que tú das un mal testimonio, tú niegas el nombre del Señor. Ha llegado la hora de que nosotros entendamos que hay que guardar la palabra. Y no negar en quién hemos creído, cómo hemos creído y la expectativa de cómo hemos creído. Dice la Biblia que aquí yo entrego en la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos no lo son. Sino que mienten, mienten. Usted sabe que cuando analizamos esto, mírelo desde el punto de vista histórico. Jesús nace en el pueblo judío, tenía que ser así, estaba, estaba profetizado de esa manera. Jesús llega a Palestina, llega, nace en Belén de Judá, descendiente de David. Dice, bajo la ley, dice Pablo Gálatas 4.4, que dice que al cumplimiento de los tiempos llegó Jesús, nacido de mujer y bajo la ley. Así dice el texto. Cuando Jesús se enfrenta a la samaritana y le hacen la pregunta de los 64 mil centavos americanos. ¿Dónde es que se adora al verdadero Dios? Jesús le dice, la salvación viene de los judíos porque él era judío. Por lo tanto, el Mesías nace judío y los primeros que aceptan a Jesús como el Mesías son los judíos. Son los judíos Cuando Jesús Asciende a los cielos Quien se queda a cargo De esos primeros creyentes En Jerusalén O sea el obispo de Jerusalén Era su hermano Y su hermano Tiraba para el lado judío Era judaizante Ellos entendieron que Jesús sí era el Mesías Pero había que seguir guardando la ley Circuncidándose el sábado Y todos los ritos Por eso Dios salva A Pablo Y qué bueno que Pablo no es de Jerusalén Sino que es de Tarso Pero para que no lo puedan rechazar Era fariseo de fariseo Criado a los pies de Gamaliel De la tribu de Benjamín O sea que su pedigrí No lo podían tachar Tenían que aceptarlo Pero su mentalidad era otra y vio en el Evangelio algo inclusivo e internacional. No se quedó con la mente pequeña. Y los primeros conflictos que habían entre los creyentes de Jesús era precisamente la Torah y la ley, el judaísmo. Inclusive, mire cómo era la cosa. Cuando Pablo perseguía, y era Saulo de Tarso, y perseguía a los cristianos, tenía carta del Sanedrín y el apoyo de Roma. Y sabe cómo era que ellos buscaban el apoyo de Roma, los judaizantes. Ellos buscaban el apoyo de Roma porque ellos le decían a los romanos: estos que parecen de nosotros no son de nosotros, porque nosotros tenemos el Shema, y el Shema dice. Escucha, oh Israel, tu Dios uno solo es Y ellos tienen un Dios Que es el hijo del carpintero Que se llama Jesús Que Poncio Pilato lo crucificó como hombre Y ellos adoran Y no quieren adorar al César de ustedes Ustedes saben que nosotros no adoramos al César Por cuestiones religiosas Pero ellos adoran a un hombre Y esta era la disyuntiva Cuando agarraban todos estos cristianos los romanos le preguntaban ¿por qué ustedes no adoran al César? ¿se pueden salvar la vida? si ustedes adoran a uno que en, en, en, en Palestina, en el gobierno de Pilato murió en una cruz era un hombre ¿cuál es la diferencia? y se les hacía difícil a ellos defender su posición porque nadie podía entender que no les fuera revelado que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Me están siguiendo? Era difícil explicar eso. Es más, hoy mismito hay una discusión dentro del pueblo del Señor. Si Jesús era Dios. ¿Verdad yo, ¿Por qué tú te ríes? Hoy hay una discusión de eso. Y cuando se cita Juan 1.1, la gente, los estudiosos, no me hable de eso. Porque eso es un libro Este griego. Que está hablando de logos y todo esto. Y esos son conceptos griegos. Pero yo no necesito probar con Juan la divinidad de Cristo. Vámonos a Marcos que fue el primero que se escribió. Marcos hay una historia que nos habla de la divinidad de Cristo. Le voy a explicar rápido. Ya se me acabó el tiempo pero déjeme. Estoy emocionado ahora. Estoy emocionado ahora. Mire, Marcos dice que, que Pedro reunió a su gente y a Jesús en su casa. Y se llenó tanto de personas que nadie podía entrar por la puerta. Y cuatro hombres se juntaron para llevar un paralítico y abrieron un hueco en el techo para bajar al paralítico y cuando bajaron al paralítico el señor lo miró y por la fe de los cuatro que andaban con él le dijo tus pecados te son perdonados y parece que en aquella reunión no eran simples pescadores nada más lo que había habían principales de la sinagoga, habían fariseos había gente que estaban querían escuchar por lo menos para criticar a Jesús y cuando Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados, empezó el cuchicheo. ¿Cómo este se atreve? Perdonar pecado. Y Jesús, que conocía el corazón de ellos, dijo, ¿qué es más fácil? Perdonar pecados. O decirle a este hombre, levántate y anda. Porque la discusión era con qué autoridad Con qué autoridad Este se atreve a perdonar el pecado Decían ellos de Jesús Y Jesús como sabía eso y dijo: Ah ustedes están cuestionando mi autoridad Pues mira Yo no tan solo perdono pecados El hecho de Jesús decir Tus pecados te son perdonados Está sacando La evidencia de su divinidad porque el único que perdona pecados es Dios Pero si queda duda Pues yo voy a demostrar Que no tan solo tengo la autoridad Para perdonar pecados Sino que le dijo al paralítico A ti te digo Levántate Toma tu lecho Y anda la pregunta es a qué autoridad jesús se estaba refiriendo porque obviamente en los judíos no tenía ninguna en roma menos entonces cuál autoridad se está aplicando jesús si no es la autoridad divina de aquel que vio daniel en el capítulo 7 cuando dice que el anciano de día se le hizo acercar uno semejante al Hijo del Hombre. Y a este le dio autoridad y un reino eterno y para siempre. Ahí está la divinidad del Señor en banco. Entonces cuando aquí está hablando de la sinagoga de Satanás. El enemigo más fuerte. Más cruel que tenía la iglesia naciente de Jesucristo Era los judíos de donde nació el Mesías Y sabe Yo me pongo a pensar Que ese mismo espíritu todavía opera en la iglesia de Cristo ahora Porque el peor enemigo que tiene la iglesia es la iglesia misma Somos nosotros mismos los que tenemos ese problema de división, de falta de amor. Y yo concluyo mi mensaje diciéndote cuál era la bendición y por qué esta iglesia será librada de la última prueba sobre los moradores de la tierra. Mire. Yo siempre me pregunté ¿Cuál era el misterio de la iglesia de Filadelfia? Cuando me fui a analizar la historia de esta iglesia Descubrí que la iglesia de Filadelfia Esa ciudad Le habían cambiado el nombre muchas veces Por eso que cuando Jesús se le presenta le dice Y no han negado mi nombre Pero esa ciudad le habían cambiado el nombre un montón de veces pero el nombre que nos aparece a nosotros es Filadelfia, porque ese nombre se lo dio un gobernador en, en honor a su hermano, que se llamaba Filadelfo, le puso esa ciudad Filadelfia. Pero lo interesante es que en ese nombre de Filadelfo y Filadelfia hay dos, dos palabras, ese nombre está compuesto de dos palabras en el griego. Filadelfia es una palabra griega que está compuesta de dos palabras. Una es Adelfo y la otra es Filo. Filo y Adelfo. Que significa amor fraternal. ¿Qué dice Primera de Corintios 13? ¿De qué habla ese capítulo? Del amor fraternal. ¿De qué habló Jesús? En Juan capítulo 17. Señor que se amen y que sean uno como tú y yo somos uno. Iglesia que aprenda a amarse fraternalmente. ¿Quiere que le explique lo que es amor fraternal? ¿O se quieren ir ya? Santo llegó ahora. Si Santo llegó ahora, tiene que escuchar. Hey. ¿Sabe lo que significa amor fraternal? Amor fraternal significa que por más faltas que tú le encuentres a tu semejante, tu amor cubrirá multitud de faltas. Amor fraternal significa que yo voy a pensar antes de hablar cuando critique a mi hermano Porque yo quiero Hacer con él como yo quiero que él haga conmigo Y eso significa Que mi amor Va por encima Por lo tanto yo ni formaré bochinche Ni chisme Ni levantaré calumnia Ni tendré envidia Ni seré celoso Porque el amor fraternal es sufrido, es benigno. No se jate en sí mismo. ¿Se entendió eso? Ese es el amor, la clase de madurez en Cristo que Dios desea en nosotros. Esa es la iglesia, el cual el Señor dice que ha abierto una puerta que nadie puede cerrar. La iglesia que ame como Dios amó No tiene límites Lo que pasa es que Tiene poca fuerza Que significa Que no son muchos los que pueden ejecutar En ese amor no me voy a poner yo también No somos muchos los que podemos funcionar En ese amor fraterno Porque como somos seres humanos Tenemos Un límite de paciencia Por eso es, es que ese, ese texto o esa carta a esa iglesia dice Porque has guardado la palabra de mi paciencia Diga paciencia Significa que tú tienes que ver en ti Lo que tú quieres ver en tu hermano ¿Y qué significa eso? Que la obra santificadora de Dios en nosotros No se termina hasta que Él no venga o muramos todos los días Dios está haciendo algo para perfeccionarnos en su amor. Y hay que tener paciencia. Yo no sé, pero como que está, está todo el mundo callado aquí. Está todo el mundo callado, vámonos para casa. Viene una prueba, hermano viene una prueba sobre los moradores de la tierra lo que estamos viendo ahora son principios de dolores pero lo que se va a desatar sobre esta tierra cuando la ira de Dios se manifieste no va a ser fácil y sabe que tristemente yo tengo que aceptar algo te lo digo para que pensemos. Tristemente. No toda la iglesia se va a ir en el arrebatamiento. ¿Sabe por qué? Yo no sé por qué. Yo sé lo que dice la Biblia. El capítulo 7 dice que después de los mil, Juan ve una gran multitud con palmas. Y pregunta. ¿Quiénes son estos y de dónde han salido? Y le dicen Estos son los que han lavado sus vestiduras En la sangre del cordero Y han salido de gran tribulación O sea, esos se añaden A los salvados Juan no los ve ni los conoce Porque no puede ver el futuro Para él todo el mundo se fue con él ¿Qué indica eso? Que va a haber gente y la pregunta es... Pastor, ¿y por qué? Mire, mi hermano... Estamos en el 2022, ¿verdad? Siglo XXI. Estamos en la era de las comunicaciones. Ahora mismo estamos saliendo por esa cámara ahí... En tiempo real en el mundo entero. El que nos quiera ver, nos puede ver en tiempo real en su país. Ahora mismo. Y yo estoy predicando de esto. Y no todo el mundo cree en lo que yo estoy hablando ni va a creer tampoco en este tiempo pero cuando suceda yo le aseguro que muchos van a creer y como no creyeron cuando la puerta estaba abierta esa puerta se va a cerrar como se cerró el arca de noé cuando se cierre la gente va a querer buscar cómo salvarse. Pero ya yo no voy a estar aquí. Pero van a tener conciencia y por, algunos van a creer lo que diga la ciencia. Pero otros van a decir no. Qué casualidad que los que hablaban de esto no están. Y los que hablaban de esto y se quedaron están afirmando que eso es verdad. Por eso, amado hermano y amado hermano que me estás viendo, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. va todo el mundo como asustado. ¿Cuánto va para el cielo aquí? Está <risa> bueno. Entonces, alabe lo que vi. <risa> alabe lo que vi. No se asuste. Alégrese. Eso es lo que hay, mi hermano. De aquí para el Por eso yo estoy aquí, reteniendo lo que, yo, lo que el Señor me ha dado. Yo no quiero que me pase como las vírgenes fatuas que tenía lámpara. Lámpara significa conocimiento. Que yo tengo conocimiento de lo que va a pasar y no me preparo. Porque a todos nos va a dar sueño en el camino. No es malo que te dé sueño. Lo malo es que no te prepares. Porque no importa que te des sueño, te va a despertar la trompeta de la voz de Dios. De esa, esa la vamos a escuchar. Pero entonces tenemos que tener el aceite. Yo creo, dos cosas, con esto concluyo. Primero, oremos al Señor para que haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. El que cuando veamos a la gente que no tiene al Señor, tengamos compasión de ellos como el Señor lo veía, como ovejas sin paz. Segundo que retengamos nuestra profesión de fe, que guardemos la palabra y no neguemos el nombre de nuestro Señor, lo que somos. Porque el Señor conoce, esto no es de boca nada más, esto es de hecho, de palabra. Yo contaba hoy en la radio que testimonio que me sucedió ahora en Tucson. Porque usted sabe que jueves yo prediqué y este domingo también hablé en las radios sobre no todo el que me dice Señor, Señor, heredará el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y dice que en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre todas las cosas fantásticas. Y el Señor le dice, apartado de mí porque no os conozco hacedores de maldad. Y una de las cosas que Dios quiere, que nosotros entendamos, es que más que hacer, Dios quiere que seamos portadores de su gloria, de su amor, de su misericordia, de su amor. Porque yo explicaba que el jueves y este domingo que hay gente que deslumbra, pero no alumbra. Explicaba que hay veces que tú miras gente y los idolatras sin querer, o por lo menos los admiras de una manera increíble. Y te gustaría tener una oportunidad para acercarte donde eres. Y el día que se te da esa oportunidad, te llevas tremenda desilusión. Porque aparte del talento y el don, no, no sirve como persona. No es atento, no es amoroso, es malcriado, es creído, te mira por encima del hombro. Y mire, en el ministerio yo me he encontrado gente así, gente que yo he admirado con toda la fuerza de mi corazón. Y cuando me he acercado de ellos, algo en mi espíritu choca con el de ellos. No hemos No hemos como que... Sin embargo, he visto otras personas que lo conozco hoy y hay como una conexión, porque la Biblia dice que el Espíritu da testimonio cuando se encuentran dos hijos de Dios, de que somos hijos de Dios. ¿Alguien ha pasado por esa experiencia? Y yo estaba en Tucson y, y recuerdo que pues, se atrasó el vuelo y par, pasaron varias cosas y, y tuve que, me, me tuve que quedar con una familia, un pastor, su esposa, su hija y, y una pastora y fueron los que me movieron al otro día hacia Phoenix y allí, de Phoenix a Tucson y allí compartimos y tuvimos tiempo para compartir. Y cuando se acabó la actividad, el Señor sabe que no digo esto con ninguna otra función que no sea enseñarles el pastor me dio una ofrenda aparte y me dijo, varón nos ha ministrado este fin de semana tu humildad nunca cambies eso quiere decir que ya no tenemos que ir nos ha ministrado, fíjense, no le ministró mis cánticos, no le ministró lo que hablé lo que le ministró fue mi comportamiento Dios afirmando esta palabra que Dios por eso es que dice no por los milagros los conoceré sino por sus frutos y el fruto del Espíritu es algo intangible es algo que tú eres no es algo que tú enseñas tengo más nada que decir puesto de pie Señor te doy gracias por esta palabra gracias Señor porque tú conoces cada corazón tú conoces cada pensamiento tú conoces todo de nuestra vida amigos. te pido Señor que tú nos guíes en el camino que tú nos tomes de la mano cada día más y más. Que se forme Señor. Cristo en nosotros. Que la luz de Cristo. Alumbre a través de nosotros. Ayúdanos Señor.